Primero Jamaica, primero <risa> <risa> primero, Jamaica. primero, primero el de Jamaica. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en otro Vero Watts. y en esta ocasión, ¿qué creen? Nos hicieron una invitación para ir a un evento social de la gastronomía del Estado de Guerrero aquí en mi país, México y quiero que disfruten junto con nosotros de los antojitos mexicanos del Estado de Guerrero que nos van a, a degustar artesanías, bailes, folclor, no sé, resulta interesante, así que deseo que me acompañen para que disfruten junto conmigo de todo lo que tiene que ver con mi bello estado de guerrero. ¡Acompáñenme! Bueno, hemos llegado al lugar, aquí estamos en el Jardín Sur del Centro Internacional Acapulco. Eh, nos acabamos de enterar, obviamente, que la inauguración es como en aproximadamente unos 20 minutitos, por lo tanto, no todos están, todavía están preparados, pero aquí vamos a irles platicando conforme vayamos accesando de los eh, módulos que hay, de lo que nos están presentando, de lo que es todo este evento, también va a estar el día de mañana, domingo, domingo 5, ...y para que se termine de disfrutar toda esta gastronomía de nuestro estado de Guerrero... ...así que sigan acompañándome en esta aventura de la gastronomía guerrerense... vamos a degustar un rico pozolito blanco a ver qué tal que yo espero que sea un manjar porque se ve si ustedes observan hay mucho platillo de donde comer entonces vamos a hacer probaditas pequeñitas para alcanzar a probar de todas las zonas por las que está dividido en nuestro bello estado de guerrero así que acompáñenme Nos encontramos en la zona de Acapulco y estamos degustando unas ricas y deliciosas pescadillas en donde nos las podemos acompañar con salsa de árbol, de tamarindo o molcajeteada como se le llama. Así ya nos comimos un delicioso cevichito y con este calorcito que hace no saben lo refrescante que resultó. Así que seguimos en esta aventura. Nos encontramos en el área de lo que son las bebidas típicas de esta región del estado de Guerrero en este caso se trata del mezcal y aquí está dividido por las zonas a las que pertenece eh, ahora sí que la elaboración artesanal de este producto y les puedo decir que es una maravilla, es una bebida con un sabor tan delicado pero fuerte a la vez que nos ayuda obviamente a lograr degustar Toda esta tradición típica de nuestro bello estado de Guerrero, obviamente perteneciente al país de México, pero hace todo esto una maravilla gastronómica y muy completa con nuestro mezcal. Y ahorita en un momentito vamos a degustar un poquito de esta deliciosa y majestuosa bebida. Chamboy, hoy estamos Jamaica, de, cual, y y de coco, colada, de colada, de colada. ¿Cómo ¿No? Jamaica, Jamaica? ¿Primero Jamaica? Primero. <risa> <risa> <risa> primero, Jamaica. <risa> primero primero el de Jamaica. Y bueno, hemos terminado Nuestro recorrido gastronómico En este gran festival de comida guerreres Estuvo maravilloso Y bueno, los vamos a invitar Si se repita nuevamente Que yo espero que sea muy pronto Y a los acapulqueños Pues el día de mañana tenemos para seguir disfrutando de este delicioso evento y yo creo que mañana me doy mi vueltecita porque la verdad no terminé de degustar tanto platillo exquisito y tanta bebida refrescante que nos presentaron aquí todos este maravilloso eh, organización de este magno evento, así que nos vemos hasta la próxima recuerda darle me gusta, tin, tin a la campanita para que recibas más notificaciones de todos los Verowax que vamos a estar subiendo en el transcurso de los días. Y nos vemos hasta la próxima con ustedes. Vero Molina Verdiguel. Bye, bye.